mis amados que nuestro amado Padre y Señor Jesús les continúe bendiciendo grandemente hoy vamos a, a tener una panorámica sobre uno de los libros más profundos se puede decir que es el libro más profundo que hay, el libro de Daniel Ahí se habla de las 70 semanas de Daniel, pero la última semana fue la que se llama como la gran tribulación que leemos en el capítulo 9. El autor de este libro, el profeta Daniel, fue escrito a finales del siglo VI antes de Cristo. Dios controla el destino de todas las naciones es el tema principal y el versículo clave de este libro lo podemos conseguir en el capítulo 2 el versículo 22 que nos dice Él revela lo profundo y lo escondido conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Daniel fue deportado en su adolescencia durante la primera invasión y vivió en Babilonia por más de 70, de 60 años. 60 años. Su nombre significa Dios mi juez. Daniel proviene de una familia de la clase alta Y fue consejero de reyes extranjeros en Babilonia Babilonia había conquistado y absorbido al imperio asirio El libro comienza explicando el sitio de Nabucodonosor Y la derrota de Jerusalén A continuación vemos a Daniel y sus amigos Zadrax Mesac y Abednego, Abednego ocupando posiciones prominentes en el gobierno babilónico aun cuando eran jóvenes en el capítulo 3 vemos cómo Dios libra de la muerte a Sadrach, Mesac y Abednego en un honor en, de un horno de fuego por causa de su fidelidad a Dios Daniel tenía la capacidad de interpretar los sueños del rey Estos sueños predecían los planes de Dios Las profecías de Daniel Constituyó uno de los libros más interesantes de la Biblia Sus historias en el capítulo 1 y 6 son vividas y emocionantes las visiones del resto del libro en capítulo 7 al 12 son muy significativas. Las cuatro bestias de Daniel el capítulo 7 versículo 3 son consideradas las cuatro grandes potencias mundiales. Los babilonios, los medos, persas, los grecos, macedonios y los romanos. La segunda visión de Daniel 8.1 es considerada como una referencia al gobierno de los griegos bajo Alejandro el Grande. El reino mencionado en el capítulo 9 es el gobierno mesiánico del reino de Cristo. La visión de los capítulos 10 y 12 es considerada una referencia al fin de los siglos. Varios versículos indican que el autor es Daniel. El, el capítulo 8, versículo 15 el capítulo 27, capítulo 9, versículo 2, capítulo 10, versículo 2, capítulo 7, capítulo 12, versículo 4 y capítulo 5, cuyo nombre quiere decir Dios es mi juez. Él escribió en primera persona de manera autobiográfica de... Capítulo 7.2 en adelante y debe ser distinguido de los otros tres Danieles del Antiguo Testamento. En primera de crónicas 3.1, Esther 8.2 y Nehemías 16. Como un joven posiblemente de unos 15 años de edad, Daniel fue capturado y llevado de su familia noble en Judá y deportado a Babilonia para lavarle el cerebro y hacerlo adoptar la cultura babilónica para la tarea de asistir en tratar con los judíos en babilonia pasó el resto de, de una vida larga 85 años o más aproximadamente daniel atravesó por la mayor parte del exilio exitosamente exaltando a dios por su virtud y servicio Rápidamente emergió a una posición de autoridad en el gobierno por determinación real y sirvió como confidente de reyes y también profeta en dos imperios real. ¿Y sirvió? Estos son el Babilonio. Lo leemos en el capítulo 2, versículo 48 y el Medo Persa, capítulo 6, 1 y 2. Jesús confirmó a Daniel como el autor de este libro. Lo leemos en Mateo 24, versículo 15. El libro comienza en el 605 a.C., cuando Babilonia conquistó Jerusalén y llevó a Daniel, sus tres amigos y otros al lado, al exilio. Después pasa al derrocamiento final de la supremacía babilónica en el 5339 a.C. Cuando Medo Persia sitió a Babilonia y va más allá, al 536 a.C. Después que Daniel fue transportado a Babilonia los babilonios victoriosos conquistaron Jerusalén en dos etapas posteriores, 597 a.C. y 586 a.C. En ambas ocasiones deportaron a más judíos cautivos. Daniel recordó fervientemente su hogar, en especial el templo en Jerusalén, casi se 70 años después de haber sido llevado lejos. El libro consta de dos partes bien definitivas y muy definidas. La primera, en los capítulos 1 al 6, caracteriza. se caracteriza por el género histórico-narrativo. Y la segunda, es desde el capítulo 7 al 12 donde predomina el género apocalíptico esta literatura se caracteriza por el uso de símbolos figuras, visiones énfasis marcados en la escatología uso de la numerología entre otras cosas se escribe en tiempos de opresión con el propósito de alentar la fe de los creyentes en Dios. Además, el libro contiene dos sesiones escritas en hebreo. El capítulo 1, versículo 1, 2, 1 y en el capítulo 2, primera parte del versículo 4 capítulo 8 versículo 1 y capítulo 12 versículo 13 y una en arameo capítulo 2 versículo 4 y 7 eh, el arameo está en el capítulo 2 versículo 4 y en el capítulo 7 versículo 28 también el libro hace referencia a dos épocas la primera el exilio babilónico y la segunda el siglo 2 antes de cristo básicamente el tiempo de la persecución del pueblo de dios por parte de antíoco IV, epífanes daniel fue escrito para alentar a los judíos exiliados al revelar el programa de dios para ellos tanto durante como después del tiempo del poder gentil en el mundo Preeminente sobre cualquier otro tema en el libro Es el control soberano de Dios Sobre los asuntos de todos los gobernadores Los gobernantes de todas las naciones Y su reemplazo final con el verdadero rey los versículos claves son en el capítulo 2 versículo 20 al 22 en el capítulo 44 Dios no había sufrido derrota al permitirle a Israel caer sino que Providencialmente estaba cumpliendo sus propósitos seguros hacia un despliegue completo de su rey El Cristo exaltado Él soberanamente permitido permitió a los gentiles dominar Israel Esto es ahora Babilonia, Medo Persia, Grecia, Roma y hasta el segundo ven venimiento de Jesucristo estas etapas en poder gentil son presentadas en los capítulos 2 y 7. Este mismo tema también incluye la experiencia de Israel tanto en derrota como en, en finalmente su bendición del reino en los capítulos 8 y 12. El aspecto clave que vemos el tema principal del control soberano de Dios es la venida del Mesías para gobernar el mundo en gloria. Sobre todos los hombres La base de todo el libro Es el conocimiento de Dios Su carácter y voluntad Verdadero, profundo y creciente Se puede ver esto en toda la experiencia personal de Daniel La idea determinante es que Dios es soberano sobre toda la historia Las visiones de los reinos del mundo Revelan que Dios sí tiene un plan Y que su voluntad se cumplirá el creyente puede confiar en Dios a pesar de las circunstancias Daniel muestra una actitud sos Consecuentemente en cuanto al compromiso con Dios No importa cuán excepcional sea el poder humano que impere El creyente orienta su vida hacia el camino de Dios El libro de Daniel aunque se enfoca principalmente en un periodo de la historia de Israel Mira hacia adelante el gran reino eterno de Dios inaugurado por Jesucristo y como tal tuvo una gran influencia en las figuras del lenguaje usadas en el Apocalipsis de Juan. Daniel superó grandes obstáculos para alcanzar sus objetivos. A pesar de su nacionalidad, cultura y su fe, llegó a ocupar puestos muy elevados en un gobierno extranjero. Hay mucho que aprender de este incomparable siervo de Dios. Él dejó un gran ejemplo sobre cómo vencer las tentaciones. El mundo en los días de Daniel eran de cambios continuos Pero Dios le dio incambiable mensaje de seguridad con respecto al futuro Cuando se vean en tentación y sean atacados en su fe Antes que ceder nosotros los creyentes Debemos encontrar en Dios un estímulo y confortación en la dedicación y el ejemplo de daniel y de sus amigos cuando sean tentados a pesar de que no hay esperanza en el futuro este libro es muy importante leerlo porque este libro nos dará la seguridad acerca del plan divino y verdadero de dios la fe personal de daniel en el Señor es mencionada en el Nuevo Testamento como uno de los profetas. Se dice que por la confianza de ellos en Dios cerraron boca de leones. Su gran fe es un modelo para todos. Para nosotros, los cristianos, no es menor la importancia del libro de Daniel. Siendo como es un libro de consolación de consoladora esperanza y una llave de inapreciable valor para el apocalipsis de San Juan es un libro de estudio detenido reverente de las profecías de Daniel nos proporciona no solamente claros conceptos acerca de los acontecimientos del fin sino también la fortaleza para mantenernos fieles hasta el día en que se cumplan, muestra bienaventuranza, esperanza. Este libro nos da un registro histórico de los judíos fieles que vivieron en el cautiverio y mostrar cómo Dios tiene el control de los cielos y de la tierra y regular las fuerzas de la naturaleza el destino de las naciones y las circunstancias de su pueblo mis amados con este libro de Daniel concluimos la sesión de los libros de los profetas mayores les invito a que Detalladamente lo escudriñen, lo lean Lo analicen Lo utilicen Como momentos Como libro de inspiración para los momentos críticos Para los momentos de tentaciones Para los momentos de tribulaciones de nuestras vidas Es un libro Que por medio de las vivencias de Daniel, podemos nosotros seguir adelante en los caminos del Señor. Que sea nuestro amado Padre y Señor Jesucristo bendiciéndoles grandemente, hoy, mañana y siempre.